Quiero poner una meta de likes. Si este video llega a 20 likes, mi siguiente demon difícil va a ser un extreme demon. Va a ser un extreme demon. Gente, no me la puedo creer. No puedo creer. No puedo creer que en serio el video de Acrópolis llegó a los 20 likes no me la creo es que lo veo y no me la creo o sea, no no no es increíble que de los 120 videos que subí, menos, un poquito menos, pero casi 120 videos que subí justo este por razones que desconozco le llevó a bastante gente y gané suscriptores, gané unos 7 suscriptores, estoy muy agradecido, estoy muy feliz por eso, pero... <risa> pero no me la puedo creer. ¿Por qué en todos los videos que pudo haber ganado suscriptores tuvo que hacer en este? O sea, yo les agradezco un montón, o sea, no, no me de pero yo les agradezco un montón, todo corazón. Pero tenía que hacer en este video, tenía que hacer en este video. Uh, bueno... Sí, sin, sin nada más que decir, este, este, acá les digo mi stream. El próximo stream es, es, el Extreme Demon que me voy a completar es, nada más y nada menos, que Cataclysm. Sí, yo sé que este nivel eh, no es el extreme más fácil, pero es el extreme con el que quise empezar, no sé. Hay algunos que son más fáciles, pero yo quería empezar con este. Yo quería empezar con este. Es un extreme que siempre me quise completar. Y bueno, ahora que el video de Acrópolis llegó a 20 likes, bueno, vamos a ir por este. ¿Ok? Sí. Eh, sin nada más que decir, este terminamos el video de una vez que ya quiero subir esta mierda.